Dijimos al gobierno peruano detener los asesinatos a civiles desarmados. La renuncia a Dina Boluarte y elecciones generales ya. No más dictadura cívico-militar, no más terrorismo de Estado. Gente de todos lados marchando, gente del pueblo manifestando el rechazo. Rechazo al Congreso de espaldas al pueblo. Rechazo a siempre estar desplazado. Protestas reprimidas con violencia. Violencia reproducida en justa defensa. No hay más ciencia. Querían dialogar, ser escuchados por la autoridad. Y no baleados por... El colectivo de peruanos y peruanas residentes en la comunidad de Navarra nos expresamos con mucho dolor y rechazo frente al asesinato de más de 50 hermanas y hermanos por parte del gobierno dictatorial cívico-militar de Dina Boluarte y del Congreso de la República del Perú. También rechazamos la, per la persecución política que están viviendo quienes en estos momentos están en las calles haciendo valer su derecho a la protesta. Esto ha desembocado en movilizaciones masivas y de base popular a lo largo y ancho de todo el país, menos Lima, en las que vienen participando gremios de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de mujeres, jóvenes, estudiantes, donde tienen un rol protagónico el movimiento campesino e indígena del Perú. Para ser escuchados tuvieron que coger piedras y palos. Querían dialogar, pero el Estado mandó hombres armados, uniformados con balas de guerra. Para matar al pueblo y dejarlo callado. Terroristas del Estado. Por eso recurrimos a las instancias de justicia internacional, a los poderes de gobierno a los movimientos sociales y a la sociedad civil a pronunciarse en contra de esta masacre. Necesitamos que se acompañen a los líderes perseguidos. Se envía di apoyo directo a las familias de las víctimas y se amplifique la voz de quienes están siendo silenciados por el gobierno dictatorial de Dina Boluarte. El Congreso... Y las élites de poder que lo sostienen. Ahora yo os pregunto a todos, hermanos compatriotas, ¿a las cuantas muertes te da rabia? ¿Por qué hay vidas que importan más que otras? <risa>